Eh, permitiéndome, por favor, verdad. Yo iniciaré este comentario porque eh, <coughs> no quiero dejar de hacerlo. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a Sergio Romero y, y todo el equipo que participa de este contacto. Ya hemos tratado eh, de evitar tocar los temas, los temas eh, políticos por las condiciones en que estamos viviendo en este momento y es esta pandemia que está afectando a toda la humanidad. Pero yo quiero tocar este tema y es referirme Sergio, a lo que fue las hablar de las suspendidas elecciones del pasado 15 de febrero. Me voy a referir a esto porque en el día de ayer, tanto Sergio y todo el país ya pudo ver esta importante entrevista que le hiciera esta destacada periodista Edith Feble a este oficial de la Policía Nacional ...que en su momento fue involucrado junto a un técnico de Claro... No, claro. Eh, ...acusado de sabotear, responsable de sabotear... ...las elecciones que se suspendieron el 15 de febrero. Mientras yo veía esa, esa entrevista que le hacía a Edith Feble... ...pues yo percibía esa tranquilidad eh, y esa seguridad... ...con esto no quiero decir que sea verdad o mentira... ...no soy yo quien debe eh, determinar si esto es falso o mentira... Su, sus declaraciones, pero yo podía percibir eh, con la seguridad que este oficial hablaba. Eh, vamos a suponer que sea mentira o verdad. La decisión y la potestad, la facultad para determinar si esta situación, qué tanto verás ser esta situación, es de nuestras autoridades. Sergio Romero y amigos televidentes. Yo entiendo que se debe sentar un precedente. Porque yo comentaba ayer, yo no sé quién es el responsable, si es el gobierno, si es la oposición, no sé. Lo que sí yo puedo asegurar y dar eh, fe y testimonio es que hay un responsable o hay responsables la OEA ante, OEA esta ante esta situación que produjo la suspensión de las elecciones del pasado 15 de febrero. Yo entiendo que esto debe llegar hasta las últimas consecuencias. Precisamente en el día de ayer este oficial eh, se presentó junto a su abogado a querellarse contra lo que él entiende responsable de haberlo metido en este bollo y, y querer hacerlo responsable junto a este técnico de esta situación que generó por primera vez en la historia política de este país la suspensión de unas elecciones. Yo creo que esto no puede pasar por alto coincidencialmente o disidencialmente, esta situación que estamos viviendo de la pandemia eh, ha enfriado esta, esta, este problema que se causó hace ya uno o dos meses. Yo entiendo que cuando todo vuelva a la normalidad, esta es una situación que debe resolverse y poner bien claro. Ya la OEA dio, hizo un, un, un informe, dio un informe, o rindió más bien un informe donde deja claro, según claro. la OEA, ni el técnico ni este oficial de la policía tuvieron nada que ver con esta situación o intento de sabotaje o de suspensión de las elecciones. No tuvieron eh, ningún tipo de responsabilidad. Ahora, hay que buscar quiénes son los responsables. Hubo negligencia por parte de la Junta. Perfecto. Ahora bien, ¿y quién involucró? ¿Quiénes son los responsables de involucrar? A este oficial de la policía y a ese técnico, ¿quién le va a devolver eh, la honestidad, la honorabilidad que, según él señala, y no hay por qué dudarlo, se ganó en fase al trabajo y a su comportamiento durante todos los años que mantuvo en la policía? ¿Quién le va a devolver a ese oficial su honorabilidad que estuvo por el suelo y a su familia que le ha impactado? Me imagino como debe ser a cualquier ser humano que tenga cierto respeto, grado de respeto y responsabilidad ante esta situación. De manera que es una, un compromiso y una responsabilidad de nuestras autoridades actuales responder y dar respuesta a esta situación para que esta, esto quede claro. En este caso me refiero al, al oficial de la policía, al técnico que fueron culpados en su momento como responsable de... Eh, generar esta situación que pudo haber causado eh, daños graves y que hasta el momento pues pasó a la historia en ser en las primeras elecciones la que se suspende históricamente en la República Dominicana. Sergio Mira, Antonio Romero. Yo creo que más que suficiente prueba ya él tiene en sus manos, porque un informe, una institución que fue asignada para que informe sobre esta situación lo desvincula a ambos del, del problema totalmente. Y siempre el dominicano, aunque sea verdad o sea mentira, siempre se pone chivo ante una investigación de este tipo. Siempre nos han dado la razón y siempre nos han entregado que siempre se busca un chivo expiatorio. Cuando eh, instituciones como la Junta u otras eh, individuo de clase alta está involucrada o, o cuando una, una cuando el poder está involucrado se busca siempre un chivo expiatorio por lo menos a él le le, le mancillaron el honor pero a no, al técnico le dieron su salsa al técnico mira, fue se, interrogado mira, de se, manera eh, eh. brutal yo entiendo que hay que, hay que buscar responsable de quien produjo esta novela que todavía no tiene un final. No le encontraron cómo concluir esta novela que intentaron montar. Exacto, recuerda, sí. recuerda serio que el, el, este oficial de lo que nosotros nos estamos refiriendo eh, es el encargado de la seguridad del principal candidato que claro. tiene a la oposición que es Luis Abinader. ¿A quién, tiene, ¿Sí? ¿A quién tiene que echarle la culpa de primera intención? Es al opositor inmediatamente. A ese hay que, hay que buscar. Ahora, ¿quién... Y... ¿quién fue responsable? no sé no sé ni me interesa eh, no, saber. hay mucha gente que está en eso eh. pero, es sí, pero sí, en algún momento tiene que hacerle relucir ¿quiénes fueron responsables de montar esta pero, novela pero, que pero, todavía Pero, pero tiene un final? lo más grande del mundo es que una justicia está inmersa en una, en una sala eh, tratando de poner una medida de coerción a unos implicados en este caso el técnico y el oficial señores y en medio con una llamada se suspende eso oye eso no tiene parangón y eso pasó como como y todos los abogados y todos los que trabajan justicia se quedaron como eso no es nada oye este es el país donde todo esto nada es nada y todo se arregla en el camino es así este es un país de ese tipo este es un país que no tiene institución este es un país que las cosas se hacen a, la, a, lo, a lo loca. Solo que tú suspender una medida de coerción en un juzgado, una medida de coerción. No, no, no. Vamos a dejar esto así porque vamos a nombrar, oye, una comisión. Una comisión es que hace justicia en el país. Vamos a nombrar una comisión presidida por la OEA para que investigue este caso. Oye, ¿usted está oyendo eso? Un caso que no fue que se robaron dos racimos y plátano. Es que el Estado perdió millones y millones de pesos. El pueblo pidió millones y millones de pesos en unas elecciones que no se celebraron. En unas elecciones que, según la OEA, no se celebraron por incapacidad de quienes la organizan. Con lo que se invirtió, con lo que se gastó en las elecciones suspendidas. Se comprueban todos los aquí. Toda, aquí. No, toda esta región del no la provincia de toda esta región del Nordeste, se si hubiese podido eh, facilitarle las pruebas rápidas y cuantas cosas. No. Eh, en necesitar acá, en este momento 5 mil y pico de millones de pesos claro, fue lo que se gastó en, en, en, en, en, en el y intento no de esas elecciones y mira, y, y mi comentario iba en base a esto, señores tenemos casi 5 mil infectados ¿verdad? según el último informe, tenemos más de 400, 200 y pico 256 ¿no? 276, 256 por ahí muertos tenemos una pandemia Encima, en su, en su pico más alto. No vemos, no se de vislumbra que, se, que ceda en los próximos 45 días. No, Víctor, es que está claro que seguro no cede. Si va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo en ese, en ese momento. Inmerso en esto. Y lo que, oye lo que dice, ya pasamos por un problema, por un entuerto. Eh, de elecciones que tuviste como celebrar y qué pasó después de las elecciones y qué pasó con la con la epidemia después de las elecciones qué pasó con la con, con la condición de salud del pueblo dominicano después de, la, después de unas elecciones entonces yo me pregunto y hago a ver si alguien me puede contestar esta pregunta, es más importante unas elecciones lo que la constitución tiene su, todo su todos la, los reglamentos y los estamentos ahí para cuando no se pueda celebrar unas elecciones? ¿O es que unas elecciones son más importantes? O sea, la vida institucional electoral del país es más importante que la vida, que la salud del pueblo dominicano. Sí, que la si la me pregunta. Pregunta. sí, sí. respóndeme tú a ver si, a ver si me, puede, sí. me, me satisface. Sí, porque eso es lo que, en eso es que se está no en salvar vidas, sino en salvar las elecciones que vienen. Ese es el concepto, ese es el, el criterio de nuestras autoridades. Porque, porque el proceso sigue, claro, sí, como si nada. Sí, la gente muriéndose, claro. una pandemia sin control y eh, la, y esta gente pensando en, en elecciones, elecciones que no se hacen con dos pesos. Porque el problema no es que se haga la ele si las elecciones se hicieran sin gastar un centavo, Víctor. yo te diría, perfecto, Víctor. Pero le vamos a quitar la vida al pueblo. Por serio, pero Falta aún... de medicamento, ¿Pero? por falta de institución para, para de salud, con falta de todo, para hacer unas elecciones. Porque hay que salvaguardar, como dice eh, Roberto Saladín, pa para no alterar el orden constitucional. Oye... ¿Con qué orden constitucional usted va a comparar la vida humana? ¿O es que las, la, la, la constitución también, sub, una de las de sus de sus de sus prerrogativas, es conservar también la vida humana? ¿Sí o no? ¿Mm? Entonces no es para salvaguardar el orden constitucional. Oja, ¿Con qué orden? ¿A quién tú vas a ordenar si se te muere el pueblo de y, por una, y para, por una pandemia? Y para, y para que no haya vacío de poder vacío de poder, oye, o sea, qué quiere decir que si no hay un, un presidente, si no hay un presidente, hay un vacío de poder o sea, que no existe, no existe Suprema Corte de Justicia, no existe, tam, no existe tampoco eh, jueces electorales no existe nada, nada de eso, sino solamente una figura es la que la que, la que decide y hace en un país mientras, se, mientras estemos así seremos una intelequia de país, oye, qué ¿En qué estamos enfrascados? No el 4 de julio quieren elecciones, no importa que se muera quien se muera. No importa que el país se vaya a pique en materia de salud. ¿Es, ¿Es, que tú no es que tú no entiendes que no puede haber vacío de poder, pero sí vacío de humano. De sí humano. Puede, sí puede haber, Porque o sea, yo ¿no? O sea, yo lo que le quiero no... decir a, a Saladín, y yo lo quiero que le decir a la Junta Central Electoral, yo lo quiero que le decir a los partidos políticos. Que si la gente se muere, ¿quién, ¿quién desgraciadamente va a votar? Si la gente está enferma, ¿quién va a votar? ¿Mm? Dígame no lo que, ¿quién va a votar? Los lo que están sanos para que vayan a enfermarse. Exactamente. No sí. tenemos un informe detallado y, y, y cacareado por el, por el ministro de salud, o sea, por, por el encargado, de, de el, el que tiene el satén por el mango en materia de salud, ahora mismo, en medio de una pandemia, que todo se acrecentó, todo aumentó, todo fue toda esa pandemia que nos, afectó, nos ha afectado tanto, fue después de celebrarse y celebrar unas elecciones. ¿Sí o no? ¿Mm? Entonces, estamos en el punto más alto de nuestra pandemia y vamos a celebrar las elecciones. No solamente no me... que vamos a celebrar, Sergio, que se está pensando. O sea, por eso digo, tú decías. No, no, no que la preocupación. Tú decías ahorita que si fuesen gratis, eh, no hay problema. No, aún así, aún siendo gratis, Sergio, la atención que se le va a prestar al montaje, aún siendo gratis.